Hola a todos y bienvenidos a nuestra sesión sobre Data Warehouse, Big Data, Machine Learning y como no podía ser de otra forma, .net. En primer lugar agradecer a la organización, a Plain Concepts eh, y a los sponsors y colaboradores que un año más hayan hecho posible que, que estemos aquí en la Donnet Conference pese a las circunstancias. Mi nombre es Verónica Vaz eh, y junto a mi compañera Isabel Delgado somos arquitectos de Data e Inteligencia Artificial. En el área de Customers Access en Microsoft. Probablemente os estéis preguntando qué hacen los arquitectos de datos en la Donet Conference. Pues bien, eh, desde hace unos años mmm, venimos viendo cómo eh, el mundo de los datos y el mundo del desarrollo han ido convergiendo. Hace unos años eh, nos empezaron a preguntar los clientes eh, cómo podemos aplicar metodología de Vox en nuestros eh, en, en el ciclo de vida del de dato. Eh, en ese momento no existía una solución en Duel que nos permitiera hacerlo. Afortunadamente ahora ya existe. Y será mi compañera Isa que más adelante os, os enseñe cuáles son las diferentes opciones que, que tenemos para, para hacerlo y cómo implementarlo. Eh, por otro lado, también hemos visto cómo el mundo de, de los desarrolladores se, se ha ido eh, acercando también al, al mundo de, de los datos. Al final eh, los principales lenguajes de, de desarrollo en el mundo de, de Big Data son Python y, y, y Scala. Perdón. Bueno, vamos a ver un poco cuál es el, el ciclo de vida de, de los datos y, cómo vamos a, y, y dónde vamos a ir encajando cada una de, de esas tecnologías. En primer lugar, en, bueno, cuando la ingesta el dato, podemos ingestar datos desde pues, eh, orígenes de datos muy diferentes en un premise, en la nube, eh, eh, datos eh, ingestados en tiempo real, datos generados por aplicaciones... En cualquier caso, siempre tenemos que pasar por una fase de preparación del dato, porque eh, bueno, esa variedad de orígenes de datos también nos da una variedad de formatos y eh, pues tenemos que unificar antes de, de, bueno, de empezar a trabajar con, con esos datos. Muchas ocasiones dicen que esa fase de preparación de los datos es la más, la más costosa de todas y bueno, al final sí que eh, supone cierto conocimiento bastante profundo de, de los datos que tenemos y de qué datos sobre todo vamos a, a necesitar, es decir, eh, qué tenemos y hasta dónde, a dónde queremos, a qué dataset queremos, queremos llegar. Pero bueno, eh, una vez que tenemos ya nuestros datos preparados, eh, pasaremos a la fase de, bueno, de explotación de esos datos como queremos utilizarlos. En este ejemplo concreto eh, vamos a utilizarlos para, por ejemplo, eh, crear un, un modelo, de, un, un modelo de, de machine learning. Elegiríamos el, el entorno de desarrollo que más nos apreciera, el estudio de Jupyter, a variedad, y empezaríamos una fase iterativa de entrenamiento y de testeo del modelo hasta que estuviéramos contentos con los resultados que hemos recibido. Eh, cuando nosotros hemos elegido ya el modelo eh, con el que queremos trabajar, pasaríamos a una nueva fase de operacionalización. En la fase de operacionalización desplegaríamos el modelo de manera que fuera consumido por eh, otros servicios, otras aplicaciones, eh, por, eh, desde eh, entornos de Big Data. Y esto eh, es un proceso que no termina aquí, sino que se va realimentando y pues eh, de manera periódica, cuando entran más datos, cuando aparecen datos nuevos, etcétera, se vuelve a reentrenar el, el modelo para mantenerlo, para mantenerlo vivo, ¿vale? Para que digamos, nunca se pase de moda. Normalmente eh, cuando hablamos de Big Data nunca eh, hablamos, eh, nunca pensamos en punto .NET, ¿no? Pero sin embargo, en, en encuestas. Eh, que se han hecho recientemente, el 70% de, de los desarrolladores de punto .NET efectivamente sí están interesados en el, en el mundo del Big Data. De hecho, eh, punto .NET es eh, en muchas ocasiones el core de muchas aplicaciones corporativas, lo que supone que eh, hay un porcentaje importante de lógica de negocio que está escrito en punto .NET. Eh, con la explosión del... De, de, de los datos, eh, al final nos encontramos con que muchos de, de esas aplicaciones Serían, eh, sería muy interesante exportarlas a, a entornos Big Data ¿no? para eh, poder seguir eh, manteniendo esa lógica de negocio pero tener eh, la capacidad de eh, trabajar con, con volúmenes mucho más grandes de datos sin embargo nos encontramos con la dificultad que existe para eh, traducir esos, eh, esas aplicaciones a ah, eh, lenguajes como Python y Scala que como hemos comentado son los más eh, utilizados y lo caro que, que puede llegar a hacer ese, ese proceso en caso de, de hacerlo. De manera que nos encontramos eh, con un doble bloqueo, por un lado tenemos bloqueados todos esos, todas esas aplicaciones que no podemos ejecutar en un entorno de Big Data y por otro lado también eh, nos encontramos con un bloqueo desde el punto de vista de eh, las capacidades y el talento de los eh, desarrolladores.net que no pueden entrar al, al mundo de, de Big Data. ¿vale? Bueno, bueno, si habéis sí. llegado hasta aquí es porque es, pertenecéis a esos eh, desarrolladores.net que estáis interesados en el, en el mundo de Big Data. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a, a lo que es Spark, eh, que es un bueno, motor de procesamiento eh, distribuido orientado a, a hacer analítica de volúmenes muy muy grandes de datos y que es principalmente de lo que vamos a hablar durante durante esta parte de, de la sesión es eh, uno de los logos eh, de las cajas de biblioteca de más utilizadas en la actualidad eh, Spark es, un, eh, es, es totalmente open source nos permite acceder a un montón de orígenes de datos diferentes eh, y a un montón de tipos diferentes, es decir, eh, desde Data Request, en Azure, SDFS si hablamos de un entorno premise, S3 en Amazon, Kafka si estamos hablando de infersa de datos en tiempo real y luego a bueno, diferentes eh, formatos, pueden eh, ser ficheros de texto, CSV, Parquet, JSON, etc. ¿Qué nos, ¿Qué nos da Spark que no nos dé? El, el Big data eh, que, que, que, que se utilizaba en sus orígenes, que era Hadoop y Montreuce, bueno, pues sobre todo nos da la velocidad que necesitamos para eh, llevar a cabo esa, esa analítica. El hecho de que Apache Spark eh, ejecute procesos in memory eh, hace que lleguemos que llegamos a, a mejorar hasta 100 veces la velocidad de, de un proceso o de ese mismo de un mismo proceso que podríamos estar haciendo en Hadoop en, en MapReduce, ¿vale? Como hemos comentado antes, eh, los principales lenguajes que, que utilizamos en, en Spark serían Scala y Python. Eso es lo que yo más, eh, más suelo ver en, en los clientes. Y luego, bueno, eh, los, eh, un porcentaje bastante alto de, de data scientists eh, utilizan Spark, ¿vale? Y ante esta problemática eh, de la dificultad de acceso de los desarrolladores .NET, eh, surgió la idea de combinar eh, Spark con .NET, creando así .NET for Apache Spark. Eh, ¿Qué nos permite .NET for Apache Spark? ¿Qué nos da? Bueno, básicamente eh, nos permite seguir utilizando el código que ya tenemos escrito en eh, en aplicaciones eh, que estamos utilizando actualmente en entornos, en entornos de Big de Data. Y no solamente su utilización de ese código, sino eh, que todo el conocimiento que nuestros desarrolladores tienen, todas las skills, etc., pueden ser eh, también reutilizadas para eh, sacar provecho de, de esos de, de esas aplicaciones, pues bueno, por el, el tipo de orígenes de datos que tienen, eh, necesitan computación distribuida para eh, bueno, poder procesar más datos en, en, mucho menos, en mucho menos tiempo. ¿Cómo nos iniciaríamos en el mundo de, de Spark Spark.net? Eh, bueno, pues en principio lo, que, lo primero que tendríamos que hacer sería crear la sesión de Spark. Si alguno habéis visto eh, código en, en Scala, veréis que eh, esta sintaxis es muy, muy parecida. Ahora veremos dónde, dónde radica la, la diferencia. Una vez que tenemos ya nuestra, nuestra sesión creada, pasaríamos a la eh, creación del data frame El DataFrame no es más el conjunto de datos sobre el que vamos a trabajar en esta eh, eh, en esta sentencia en concreto eh, estamos leyendo un fichero JSON y lo estamos insertando en nuestro data frame y aquí es donde os comentaba que es donde realmente eh, aparece la, la diferencia no eh, y, y es donde .net aporta realmente el valor aquí lo que podríamos hacer sería eh, crear eh, eh, funciones definidas por, por el usuario, UDFs eh, en las que desplegamos nuestro código nuestro código ya existente eh, punto net y posteriormente utilizar en, en, en estos eh, procesos que estamos ejecutando sobre sobre spark y bueno en cuanto a la manipulación y la visualización de los datos eh, como se comentaba antes también es muy parecido a la a a Scala, ¿no? o sea, al final las mismas las mismas posibilidades eh, podemos filtrar, en este caso estamos añadiendo un filtro eh, por edad, mayor de 21 años, y estamos haciendo un select eh, sobre eh, la concatenación de eh, los años y el, el nombre, que es otro campo del data frame. Y finalmente utilizamos eh, la función show para visualizar eh, el, el resultado desde el notebook. Eh, sobre, eh, perdón, desde el notebook en el que estamos eh, ejecutando todas estas todas estas instrucciones bueno eh, y qué hay de, de nuevo en Azure con con respecto a esto bueno pues eh, tendríamos Synapse Analytics al final Synapse Analytics es eh, un servicio que lo que nos permite es tener eh, por un lado, el Data Warehouse eh, clásico, todo lo clásico que puede ser eh, de Azure Data Warehouse, que ya lleva unos años en, en Azure, eh, junto con eh, las capacidades que nos da Spark en cuanto a, a analítica. Todo esto en un, en un entorno unificado bueno, que nos permite desde eh, integración con otros orígenes de datos, la gestión, la monitorización y por supuesto la, la seguridad a través del de, de directorio, directorio activo. Para todo esto ahora lo veremos que tenemos eh, un único panel en el que podemos hacer eh, todas estas eh, diferentes acciones, desde el desarrollo, la creación de, los, eh, de, de, los orígenes, de las conexiones a otros orígenes de datos, eh, la monitorización, y eh, todo corriendo sobre un mismo repositorio, que en este caso sería Azure Data Lake Storage. Todo lo que, eh, bueno, todo lo que eh, transformemos, todo lo que creemos, etcétera, puede ser consumido eh, posteriormente por Azure Machine Learning, que ahora veremos, mi compañera Isa os enseñará cómo cómo funciona, o si estamos hablando de una aplicación más eh, orientada al IBA clásico, pues por ejemplo desde, desde Power BI. Y entrando un poco más en, en, en materia, una de las principales diferencias eh, o una de las principales aportaciones quizá de, de Synapse es la posibilidad de utilizar net embebido en nuestros en nuestros notebook y ser ejecutados sobre nuestro nuestro motor de, de apache de apache spark es decir no estamos limitados a utilizar python escala o L como se, se viene utilizando habitualmente sino que ya tenemos incorporada en ese mismo notebook la opción de de utilizar nuestros desarrollos en punto en eh, Esta sería un poco la pinta que tendrían esos esos notebooks, vale como podéis ver aquí ahora ahora lo veremos simplemente tendríamos que eh, seleccionar el, el clúster de Spark sobre el que queremos ejecutar eh, nuestra, nuestra aplicación y el lenguaje, que en este caso es eh, .net, .NET de Spark en CSAP. Eh, un punto interesante también en cuanto a los nodules en es que podemos intercalar diferentes lenguajes, es decir, eh, puede darse el caso de que haya determinadas operaciones que nos resulta mucho más fácil hacerlas, pongamos en Scala o en Python, pues podemos intercalarla con la parte de lógica de negocio que ya tengamos creada en .NET, o que por el motivo que sea, nos resulte más cómodo hacerlo en, en .NET. Y como esto, si no lo enseñamos como si no existiera, vamos a pasar a la demo. Como hemos eh, comentado, este sería el workspace de up de desde el que podemos acceder a las diferentes secciones. La capa de datos en la que nos podemos encontrar eh, las bases de datos eh, generadas dentro del, del propio workspace, en este caso Azure Data Warehouse, o los pools bajo, bajo demanda. Aquí tendríamos pues, todas nuestras tablas. Esto funcionaría de una forma muy similar a como eh, hace eh, SQL Management, Management Studio. Y luego aquí tendríamos todo lo que son los linked services, es decir, bases de datos alojadas eh, fuera de, del workspace, pues como pueden ser en este caso Azure Cosmos DB o repositorios como Azure Blog Storage, ¿vale? Y bueno, desde aquí podríamos eh, ver los diferentes, eh, bueno, explorar los datos, etc. ¿vale? Eh, voy a dejar la parte de desarrollo para el final porque es donde básicamente tenemos alojados y desde donde vamos a, alojar, eh, a ejecutar nuestros notebooks. Posteriormente tendríamos la parte de orquestación, en la parte de orquestación es lo que eh, hasta ahora conocíamos como Azure Data Factory. En Azure Data Factory si lo habéis utilizado, si, si lo habéis visto, básicamente lo que nos permite es ejecutar pipelines de carga y transformación de, de datos. Aquí aparecen todas las diferentes actividades que, que podemos hacer y, y bueno eh, vamos a ir enlazando en este caso diferentes pipelines que a su vez eh, contienen diferentes actividades ¿vale? para el tratamiento de los datos. A continuación tendríamos la parte de, de monitorización, yo en este caso no he ejecutado nada últimamente, pero aquí nos aparecerían las diferentes ejecuciones con los detalles, pues si ha funcionado, si no ha funcionado, el número de filas que se han ejecutado, etc. Y por último tendríamos la parte de gestión en la que podemos ver tanto los Pulse SQL como los diferentes Linked Services. Eh, que, hemos, que hemos comentado antes, las cadenas de conexión, vaya, y eh, los push de Spark sobre los que vamos a ejecutar nuestras, eh, nuestros notebooks, ¿vale? Si nos vamos a la parte de desarrollo, yo tengo por aquí ya preparado un notebook. Aquí básicamente eh, lo... lo... Eh, atacharíamos el notebook al, al clúster de Spark que hemos creado y aquí elegiríamos el lenguaje. Como podéis ver, pues tenemos disponible PySpark, eh, Scala, Spark SQL, que son los, eh, los lenguajes más habituales en, en entornos de, de Big Data y como novedad, bueno, pues aparecería aquí la opción de .NET Spark. Vamos a ver cómo sería eh, la ejecución de alguna de estas eh, eh, instrucciones, eh, como podéis ver aquí yo ya tengo creada la, eh, la sesión, vale porque tarda un poquito por ahorrarnos ese tiempo, pero básicamente daríamos a ejecutar la celda desde aquí y bueno, como podéis ver, aquí básicamente lo que estamos haciendo es crear dos objetos en todo momento utilizando eh, sintaxis.net eh, y estamos insertando dos, eh, dos filas. Finalmente, utilizamos las instrucciones que hemos visto, tanto de creación del data frame como de visualización del visual, vale Si nos queremos ir a un ejemplo un poquito más elaborado, por decirlo de alguna forma, eh, bueno, aquí lo mismo, tendríamos mmm, utilizando eh, CESARP Interactivo eh, un, una lista llamada SearchLog a la que le vamos a ir añadiendo diferentes, diferentes objetos para crear nuestro DataFrame. Voy a ocultar la parte de Properties para verlo mucho mejor. Bueno, aquí veis que es todo sintaxis.net, eh, ¿Vale? y llegados a este punto, de nuevo volvemos a crear el el data frame y vamos a visualizarlo. Entonces nos venimos aquí a la celda y le damos a ejecutar y vemos cómo nos la ha ejecutado, aquí nos pone el tiempo que, que ha tardado y por último visualizamos eh, la tabla con todas las inserciones que, que hemos llevado a cabo. Como hemos podido ver, .NET eh, nos proporciona soporte para cualquier actividad en, en Spark desde el tratamiento de datos a través de los data frames hasta eh, la ejecución de eh, código más propio de, de .NET a través de, de, las, de las UDFs. Además también tendríamos soporte tanto para .NET Core como para .NET Framework y aunque hemos estado viendo en todo momento... La parte batch de, de procesamiento batch también podríamos utilizarlo en streaming para procesar datos en, en tiempo real y todo ello sin perder eh, la, la velocidad y la productividad que al final son eh, la bandera de, de Spark. Y me gustaría hacer eh, una última parada en la parte de, de Data Science porque de la misma manera que en cualquier otro lenguaje podemos utilizar librerías de Machine Learning para hacer entrenamiento de modelos en, en el clúster, también lo podríamos hacer utilizando eh, ml.net. ¿vale? Para dar un repaso un poco a todas las capacidades que, que tenemos, todos los componentes que tenemos en ml.net, yo lo dividiría en, en cuatro patas, que serían todo lo que es la gestión de los datos, el entrenamiento de los modelos, el consumo y la evaluación de los modelos y por último toda la parte de extensiones y herramientas que nos facilitan el, el trabajo. En todo lo que nos referente a la gestión de datos, un poco el core sería la interfaz DataView, que básicamente nos permite eh, describir todos nuestros datos de una forma tabular, ¿vale? Para trabajar de una forma mucho más, más sencillo con ellos. Eh, podemos hacer también toda la carga de, de ficheros, carga de imágenes, eh, carga de datos desde, desde bases de datos como MySQL, Oracle o SQL y también la parte de, de transformación de los datos que nos permite hacer toda la limpieza de los datos y dejarlos preparados para que luego eh, sean la entrada del de el modelo que vamos, que vamos a entrenar. En cuanto a la parte de entrenamiento, tendríamos como diferentes dos, sí, dos, dos tipos de, de algoritmos, los algoritmos clásicos de Machine Learning y la parte de Computer Vision que está más catalogada dentro de, de Deep Learning. Dentro de la parte de Machine Learning clásico, pues tendríamos los algoritmos eh, que probablemente todos ya conocéis, como algoritmos de clasificación, de regresión, por ejemplo, para hacer predicción de ingresos, detección de anomalías que se suele utilizar mucho para la, eh, la detección por ejemplo de fraude en, en tarjetas de crédito, eh, algoritmos de recomendación, eh, time series, ranking o, o clustering pues, por ejemplo para hacer segmentación de clientes y ya en la parte más de deep learning eh, entraría el, el algoritmo de, de, de computer vision como por ejemplo eh, la detección de objetos o la clasificación de, de imágenes. En la parte de, de consumo y, y evaluación, eh, al, al final, en, en el momento que tenemos nuestro modelo ya entrenado, lo empaquetaríamos y lo dejaríamos listo para, para ser consumido hasta llegar a ese punto. Eh, primero tendríamos que evaluar la, eh, el, la, la efectividad de eh, nuestro modelo, es decir, a través de diferentes métricas como pueden ser el error cuadrático, como puede ser eh, el área bajo la curva, el accuracy, etcétera. Nosotros vamos a decidir cuáles son los mejores, eh, eso cuál es el mejor modelo o el modelo que más se ajusta a nuestras a nuestras necesidades. Y ya por último en la parte de extensiones, en extensiones y herramientas tendríamos eh, el consumo. De, de otros modelos que pueden eh, beneficiarnos y ahorrarnos tiempo eh, pues, bueno, para hacer eh, algún tipo de, de predicción, etc. Eh, luego tendríamos la parte de AutoML que básicamente nos permite ejecutar un montón de, de algoritmos diferentes hasta quedarnos con el que más nos interesa. En cuanto a herramientas tendríamos la CLI. Eh, Model Builder en, en Visual Studio y los Jupyter Notebook, que sería como la forma más clásica desde un punto de vista de Data Science de, de trabajar. Y bueno, volviendo un poco al, al dibujo que, que hemos visto al principio de la, de la sesión, habríamos visto bueno, pues toda la parte de preparación del dato con Spark y también lo que sería el entrenamiento y el test con ML.net, ¿vale? Así que os dejo con mi, compañera, con mi compañera Isa, que os va a contar toda la pipeline de, de orquestación y el despliegue. Muchas gracias, Verónica. Mi nombre es Isabel Delgado y soy Cloud Solution arquitecta especialista en la parte de data e inteligencia artificial dentro de Microsoft. Y este rato que vamos a pasar juntos, me gustaría contaros cómo entendemos el MLOps y qué herramientas os podemos dar para ayudaros a articularlo. Como hemos estado hablando y nos está contando Verónica, hay muchas maneras de preparar los datos y realizar nuestros modelos de experimentación, en los que podemos utilizar los lenguajes de programación, por ejemplo .NET o cualquier otro lenguaje que prefieran nuestros analistas y data science, para una vez que tenemos este modelo creado, poder empaquetarlo y desplegarlo para que pueda dar servicio dentro de nuestras aplicaciones. Pero esta manera tan horizontal de contar la solución no se acerca mucho a cómo funcionan los procesos de Machine Learning. ¿por qué? Porque un proceso de machine learning al final es un periodo circular, porque nosotros creamos nuestro modelo, lo entrenamos y lo testeamos para luego después poder empaquetarlo y desplegarlo dentro de nuestras aplicaciones. Y una vez que está desplegado lo que vamos a querer es ver y monitorizar este modelo para saber si el modelo se degrada y hace que nuestras aplicaciones no estén funcionando correctamente. Para lo cual necesitaremos un nuevo set de datos que nos hará volver a pasar por todo nuestro círculo y volver a entrenar el modelo y desplegarlo. Y al final, nuestro MLOps o el MLOps es el DevOps del Machine Learning. ¿Y qué tenemos dentro de Microsoft para ayudaros con esta parte de MLOps y operacionalizar todos estos modelos? La, el servicio de Azure Machine Learning Services. Lo que me gustaría es contaros un poco en qué consiste nuestro servicio de Azure Machine Learning Services para que lo entendáis y luego después veremos una demo para que veáis la funcionalidad. Azure Machine Learning Services está basado en tres pilares. Pretende dar ayuda y apoyo a cualquier skill que quiera realizar procesos de Machine Learning. Intenta ayudar a hacer toda la industrialización de los modelos mediante la integración de mlops y además es abierto. Es decir, que no está encorsetado a ninguna tecnología ni lenguaje de programación. Se puede utilizar cualquier herramienta y cualquier framework. ¿A qué nos referimos con que está disponible para cualquier skill y cualquier nivel? Pues principalmente dentro de nuestro Azure Machine Learning Services proporcionamos tres maneras diferentes de poder realizar modelos. No para ello son excluyentes, sino que se pueden utilizar. Y hablamos de tres skills diferentes porque depende de la cantidad de conocimientos o hasta dónde queramos eh, invertir en el desarrollo del modelo, podemos utilizar los tres combinados o de manera separada. Por ejemplo, tenemos el AutoML, que es este primero que tenemos aquí. Esto es una visión de cuál es nuestro eh, servicio para que luego lo veremos durante la demo. En la AutoML lo que nos va a permitir es dar un set de datos que él solo nos ayuda a elegir cuál es el mejor algoritmo y cuáles son los mejores hiperparámetros. El Designer, que es este segundo que tenemos aquí, lo que es es una herramienta de la HandDrop que nos va a permitir mediante el movimiento de cajas poder elegir y e crear un modelo muy rápidamente. Y luego siempre tenemos toda la parte de código que mediante Notebooks, vamos a poder crear y construir nuestros modelos. Vamos a ver un poco un ejemplo en este vídeo de cómo hacemos este AutoML. Al final lo que estamos haciendo es seleccionar un set de datos que tenemos. ¿vale? Le vamos a decir cuál es eh, lo que queremos predecir y una vez que le decimos lo que queremos predecir, él nos va a proponer una serie de modelos y va a probar todos los hiperparámetros con esos modelos para después proveernos de cuál es el mejor modelo con, el mejor, con los mejores hiperparámetros que se ajusta perfectamente a la predicción que queremos hacer. Con lo cual le ahorra muchísimo trabajo en Data Science y nos va a permitir que el Data Science se dedique a hacer realmente toda la parte de código. Aquí estamos viendo cómo funciona eh, nuestra parte de designer, que como habéis visto es un drag and drop en el que nosotros podemos mover cajas e ir enganchándolas entre ellas, lo que nos va a permitir hacer un modelo muy rápidamente. Parece que puede ser una solución poco mmm, profunda, pero al final lo que nos va a permitir es hacer eh, prototipados muy rápidamente y nos va a permitir saber qué tipo de algoritmo podemos utilizar en base a unos datos de una manera muy rápida y muy visual. Y finalmente la codificación mediante código, que aquí es la creación de los notebooks, que nos va a permitir elegir sobre qué eh, compute queremos ejecutar nuestro código y, el, y realmente directamente escribir el código en los notebooks para poder utilizarlo. La segunda pilar que teníamos y que comentábamos era la integración y la industrialización con la parte de MLOps. ¿Qué nos va a permitir este servicio? Este servicio está completamente integrado con las herramientas de DevOps. Aquí estamos viendo Azure DevOps y lo que nos permite es mediante un SDK que vamos a ver más adelante, integrar toda la parte de despliegue con toda la parte de gestión y monitorización de los modelos. De tal manera que vamos a tener unidos los dos mundos, vamos a tener unido el mundo de creación y el mundo de DevOps y aparte el mundo de la, del, de la monitorización. Perdón. Pero realmente, ¿qué es nuestro servicio de Machine Learning Services? Pues nuestro servicio de Machine Learning Services, como podéis ver aquí, finalmente es una mezcla entre toda nuestra potencia cloud en Azure más un SDK que está desarrollado tanto en Python como en R. Es decir, que nos va a permitir desarrollar e integrarlo dentro de nuestro código que esté escrito en Python y en R. ¿Y que nos va a permitir? Pues como aquí podemos ver, nos va a permitir preparar los datos, construir modelos, entrenar modelos, gestionar modelos, traquearlos y desplegarlos. ¿Pero hasta qué punto llega esto a ayudarnos como data science o como eh, analistas de los datos? Pues al final este SDK lo que nos va a ayudar es que dentro de SDK tenemos una librería de preparación de datos. Como todos sabéis, el 80% del tiempo un data science se dedica a la limpieza de los datos para que luego sean útiles y buenos para que los modelos den buenos resultados. Es un, es un trabajo primordial, pero es un trabajo muy tedioso. ¿Qué ocurre? Que desde, desde Microsoft Dentro de esta librería, de este SDK, lo que os preveemos es que muchísimos de los procedimientos que se utilizan para hacer esta limpieza de datos ya están empaquetados. ¿Para qué? Para que los podáis utilizar y de esta manera muchísimo más deprisa en, realmente en la limpieza y en la preparación de los datos con cosas que son realmente repetitivas. Al igual que os vamos a ayudar con toda la parte de la construcción de los modelos para poder identificar cuáles son los hiperparámetros, pero ya no solo eso, porque una cosa es crear el modelo, pero toda la parte de gestión y traqueado de experimentos es súper importante. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir saber qué modelo hemos hecho, con qué set de datos se hizo, porque vamos a poder guardar y versionar los sets de datos, con qué eh, variables de entorno se construyó ese modelo y además vamos a saber quién lo hizo, cuándo se ejecutó, con qué datos, de tal manera que vamos a poder trackear de manera automática. Es decir, el, el analista o data science que esté utilizando este SDK, simplemente con invocar la librería, esa información, todos los logs, variables, información de las variables, se va a ir guardando de manera automática y luego además puede ser consultada directamente a modo gráfico o vía API. Con esto que conseguimos, conseguimos que Azure Machine Learning Services sea el centro y nos ayude a controlar cómo funciona todo nuestro ecosistema de Machine Learning porque va a estar presente tanto en la parte de creación del modelo, como en la parte del registro, como en la parte del despliegue y creación de la, del modelo y la imagen del modelo, así como la monitorización, de manera que nos va a permitir este ciclo circular de que hablábamos antes del Machine Learning estar presentes y apoyarnos y ayudarnos a que realmente nuestros modelos puedan ser lo más automáticos posibles y que tengan la mejor calidad posible. Al final, ¿qué estamos consiguiendo con todo esto? Teniendo un end-to-end -end completamente controlado, pues vamos a aumentar muchísimo la productividad de todos nuestros data science y de toda la gente que esté trabajando con nosotros. Vamos a incrementar el ratio de, de experimentación, porque tanto con el AutoML como con las capacidades de cómputo que está dando la plataforma, la capacidad de experimentación es brutal. Y además vamos a poder desplegar y gestionar los, eh, nuestros modelos en cualquier lugar. Puede ser en cloud. Puede ser en cloud para utilización de streaming, para utilización en batch, podemos utilizarlos en un premis podemos desplegarlos en un servicio de IoT, en otra nube. Realmente estamos eh, dando la capacidad de que el machine learning pueda ser autogestionado, escalable y además automático. Y entonces el MLOps y el DevOps. Esta es la unión en la que tenemos dentro de Microsoft para poder darse una respuesta a un MLOps robusto, automático y que le dé realmente servicio tanto a desarrolladores como a Data Science. Porque al final el end-to-end -end del Machine Learning, del ciclo de Machine Learning, ya lo hemos estado comentando. Es un entrenamiento que lo que queremos poder es entrenar y empaquetar los modelos para crear el pipeline reutilizables. Queremos validar el modelo para saber que se ajusta a las necesidades tanto de nuestro negocio como las, eh, los parámetros que sean mucho más computacionales y de rendimiento, queremos poder desplegar el modelo en cualquier lugar y, de, y utilizarlo de la manera que mejor se adecua a nuestras necesidades y luego, como hemos dicho, vamos a querer monitorizarlo para saber si tenemos que reemplazarlo, reple, reple, eh, deprecarlo o simplemente reentrenarlo. Y al final, todo lo que hemos estado viendo, que es el MLOps, o sea, el, el Machine Learning unido a toda la parte de DevOps nos va a dar este complejo que es el, el MLOps. Porque vamos a tener por un lado toda la experimentación que unida a toda la parte de despliegue y oper operativización de los modelos vamos a poder hacer que nuestra plataforma sea realmente automática y con muchísima más calidad. Pero claro, aquí estamos comparando lo que utilizamos para la parte de DevOps con la parte de MLOps y al final dentro de DevOps vamos a ver que realmente son muy similares con una pequeña diferencia que tiene MLOps. Dentro de DevOps tenemos, queremos que nuestro código sea reproducible, dentro de MLOps lo que queremos es que el modelo sea reproducible. En DevOps queremos testear el código, en MLOps realmente no tenemos código, tenemos modelos, lo que queremos es ver si los modelos son válidos o no son válidos y si cumplen tanto con la calidad de KPIs, de negocio, como de infraestructura y de tecnología. En DevOps vamos a desplegar aplicaciones, aquí lo que vamos a desplegar son modelos. Y además, dentro de la parte de Meleos, como os he estado eh, comentando, nos interesa mucho el que el modelo pueda ser reentrenado, con lo cual necesitamos monitorizar este modelo. Este que es un flujo que a nosotros nos gusta mucho, porque además es el flujo en el que podemos ver cada una de las fases por las que pasa dentro de nuestra herramienta de DevOps el desarrollo de código. ¿vale? Pero a día de hoy, con la mayoría de las eh, empresas y en la mayoría de los desarrollos, el Data Science está fuera completamente de este ciclo y la idea del MLOps es incluirlo dentro de este ciclo ayudándole a que realmente le sea útil y que podamos realmente hacer que el código de los, data, de los modelos y los modelos en sí, este, sea reproducible, que sea validado, que se pueda desplegar de manera automática y se pueda reentrenar. ¿Y cómo podemos conseguir todo esto? Al final un Data Science va a querer que su código y su modelo sea reproducible. Entonces, lo que vamos a conseguir, para poder conseguir que el modelo sea reproducible, lo que vamos a hacer es que, utilizando nuestro servicio Azure Machine Learning Service y el SDK que hemos visto antes, vamos a poder hacer que todo el código, los Datasets, y el environment que utiliza el Data Science para hacer sus entrenamientos esté versionado dentro de una herramienta colaborativa. Una vez que ya tenemos el código en esta herramienta, vamos a poder entrenar los modelos y vamos a poder hacerlo siempre con la versión de código que tenemos guardada, vamos a poder saber cuál que dataset se entrenó ese modelo y con qué variables y nos va a permitir construir pipelines, probar y ver parámetros y guardar toda esta información de entrenamiento de los modelos pero de momento solamente podemos tener modelos reproducibles. Lo que queremos es poder validarlos, pues igual que se valida el código dentro de la parte de Azure de DevOps, vamos a querer validar nuestros modelos. No vamos a validar el código, sino que vamos a validar que el modelo hace lo que queremos que haga y no hace lo que no queremos que haga, de tal manera que vamos a definir una serie de KPIs que nos va a permitir saber si cuando yo testeo el modelo con datos que el modelo no conoce, realmente está prediciendo re de la manera que yo estoy esperando que lo haga. Y una vez que ya tengo el modelo testeado y validado, lo que voy a querer es desplegarlo y al final utilizando la paquetización que nos permite hacer una Machine Learning Services voy a poder construir un paquete que voy a poder desplegarlo en cualquier sitio donde yo quiera pero ahí no termina mis necesidades, yo quiero reentrenar el modelo, para lo cual voy a tener que monitorizarlo y saber qué es lo que está pasando con los datos de predice y con los nuevos datos que le están llegando. De tal manera que con esta integración de Azure Machine Learning a Azure DevOps vamos a conseguir poder tener este modelo reentrenado de una manera automática, es decir, siempre vamos a poder decidir, igual que hacemos en, Azure, en DevOps, si queremos que los reentrenamientos sean automáticos, igual que los despliegues sean automáticos o bajo una alerta o una aprobación de alguien, pero vamos a poder tener la posibilidad de, una vez el modelo monitorizado, decidir que lo queremos volver a reentrenar, volver a validar y desplegar y poner los nuestros sistemas en producción para que pueda realmente darle el servicio que estamos necesitando. Y ahora me gustaría enseñaros una demo para que veáis cómo funciona nuestro servicio. Muchas gracias. Como os he comentado, ahora me gustaría haceros una demo de cómo funciona nuestro servicio Azure Machine Learning Services. Como veis aquí en el portal tenemos el servicio desplegado y si le damos aquí a lanzar eh, Azure Machine Learning Studio, lo que se nos va a abrir es esta pantalla que ya tengo aquí abierta, que es muy parecido a lo que os he mostrado antes durante la presentación, en la que tenemos una, un cuadro de mando central en la que podríamos hacer a nuestro notebook, a nuestro y a nuestro designer. Vale, al final, eh, como hemos visto, de la parte menos eh, de código, que sería el designer, que es un drag and drop que nos permite mover cajas y construir modelos, lo que nos permitiría hacer un prototipado muy rápido, porque como vais a ver ahora, realmente aquí lo que tenemos, veis, es el pipeline construido directamente con cajitas y tenemos nuestra, todo nuestro panel de funciones en el que simplemente si quisiéramos utilizar las bases de datos que ya de los datasets que ya tengo registrados dentro de este servicio, sería arrastrarlos, colocarlos y ya los podríamos utilizar. ¿Vale? Esto nos permite, como os digo, construir un modelo muy rápidamente y además nos permitiría, por ejemplo, aquí mismo, tiene funciones que nos eh, dan una información mucha información sobre los datos que tenemos. Por ejemplo, aquí, que es el score que estamos haciendo sobre el modelo, la visualización de los datos, Ahora cuando cargue lo que vais a poder ver es que por cada una de las columnas nos hace el histograma de esta información, ¿veis? Y nos está contando cómo se está distribuyendo la información, qué datos tenemos y si pinchásemos en uno, por ejemplo, en el pricing, vamos a poder ver, ver qué media tiene, mediana, mínimo, máximo, ¿vale? Los valores, cómo se distribuyen, con lo cual es información muy valiosa que lo hace de manera automática él para nosotros y nos puede dar, servir de ayuda para, una vez basados en este modelo que hemos construido o en ese pipeline que hemos construido, hacer cosas mucho más avanzadas dentro de un notebook o dentro de un AutoML. Porque al final en el AutoML, como hemos comentado, lo que nos hace es dar un set de datos, vamos a entrenar eh, n modelos con ese set de datos, con diferentes eh, tipos de modelo tipo de algoritmo perdón y lo que nos va a permitir es descubrir de manera automática ¿Cuál es el mejor modelo que se ajusta o el mejor algoritmo que se ajusta a lo que queremos predecir? Aquí como veis este, yo he lanzado este entrenamiento y ha ejecutado todos estos eh, modelos, hay varias páginas y al final él, ha, él me ha recomendado que basando en la cura, sí que es lo que yo le he dicho que era el, el KPI más importante para mí para medir, me ha recomendado utilizar... Este modelo que realmente sería el modelo que yo podría una vez ya hechos todos los entrenamientos poner en producción. Pero además no solamente es utilizando el SDK que hemos visto antes lo que conseguimos es muchísima información de manera muy visual de los algoritmos. ¿vale? Aquí al final tenemos cada una de las variables que se están midiendo y que tenemos y como veis aquí me está hablando de la precisión, toda la información que ha obtenido del modelo cuando lo ha ido ejecutando, me la está dando aquí para que yo la pueda consultar y la pueda exportar a cualquier sitio. Y finalmente lo que tenemos es la parte de los notebooks, la parte más artesanal en la que nosotros podemos construir directamente nuestros notebooks, nuestros algoritmos, que nos podemos basar en cosas que hayamos hecho en AutoML y en Neil Designer o partir desde cero. ¿Y dónde está la magia de este SDK? Pues aquí, veis, estamos importando nuestro workspace y una vez que tenemos invertido el workspace, lo que vamos a hacer es ir registrando los experimentos, ir registrando la información que vamos haciendo del entrenamiento de los modelos, ir registrando todos los logs que van haciendo, veis aquí estamos registrando el modelo, la, la ejecución que se ha realizado, y vamos a poder ir trajeando y traqueando toda la información que estamos obteniendo de estos modelos. Y toda esta información dónde se guarda, pues en toda esta parte de los assets. Aquí tenemos toda la parte de los datasets que se han utilizado en cada uno de los modelos que hemos estado ejecutando para que los tengamos traceados. Si los veis, aquí podemos ver las versiones de los modelos que se están utilizando, el tipo de fichero que tiene, quién es el propietario y muchísima información que le podemos ir poniendo. De pues, Estos están hechos con el designer, pues él automáticamente le pone este tag, pero estos tags les podríamos poner nosotros para poder buscar y tener completamente inventariado todos nuestros datasets y sus versiones para saber en qué modelos, los hemos utilizado porque si por ejemplo entrásemos en uno de ellos veríamos toda la información de la que podemos que obtenemos de él no tenemos eh, tags pero se los podíamos incluir y por ejemplo podríamos ver en qué modelo se está utilizando si estuviese utilizando en algún modelo además de los, de los dataset tenemos todos los experimentos que hemos ido construyendo y creando en cualquiera de los tres es decir que todo cualquier experimento que se realice dentro de este workspace va a estar monitorizado y gestionado por nosotros, con lo cual tenemos todos los experimentos que hemos ido haciendo y podríamos consultarlos, podríamos verlos y además que una cosa que nos he contado en la parte de los datasets es que nos permite también hacer data drift, es decir, saber si los datos que están entrando dentro de nuestros modelos se están degradando para avisarnos de que tenemos que volver a entrenar a los modelos. Eh, bueno, Esto sería un experimento vale, como el que hemos visto antes que hemos hecho con AutoML que tendría toda la información del experimento, pues eso, las métricas, toda esta información que tenemos aquí. Pero luego además los experimentos los podemos construir en Pipelines, ¿vale? Porque como hemos visto en toda la parte del Designer, tenemos por ejemplo este de aquí, en el que realmente tenemos una secuencia de pasos dentro del, del nuestro, de nuestro modelo. Entonces realmente lo que vamos a hacer es ir, bien, ir construyendo Pipes con la información, por ejemplo, tenemos que hacer una limpieza de datos, después vamos a ejecutar este modelo y después vamos este modelo provoca la ejecución de otro modelo. Pues todo esto lo podríamos hacer con la parte de los pipelines y de una vez que tuviésemos el código de lo que queremos desplegar en producción, nos iríamos al modelo. Realmente el modelo sería una selección de cuál es el mejor de todos los experimentos que hemos construido que queremos poner en producción. Vale, pues aquí tenemos dos, por ejemplo, y finalmente la parte de los endpoints Tendríamos cuáles de estos modelos los tenemos empaquetados y desplegados, en este caso, en un, un clúster de Kubernetes o en un ACI. Vale, esto sería más un entorno de testeo, esto es un entorno de producción. Y podríamos saber en qué clúster está desplegado y cuál es, por ejemplo, su manera de acceso de invocarlo mediante API. Podríamos ver toda esta información directamente aquí en los endpoints. A ver si carga para que lo podáis ver. ¿Veis? ¿Veis? Al final pues eso tenemos en la descripción del servicio, en el cluster en el que está, el modelo que se está desplegando, cuál es la, el endpoint para llamarlo, pues toda la información que necesitamos sobre este endpoint. Y finalmente y no menos importante tenemos toda la parte de gestión del compute de los data stores y el data labeling que es una nueva feature que acaba de salir. En la parte de compute lo que tenemos es... ¿Qué tenemos dentro de la plataforma gestionado por Azure Machine Learning Services que nos permite ejecutar los modelos? Pues por ejemplo, aquí tengo una máquina virtual desplegada que me permitiría además lanzar un JupyterLab, un Jupyter, un RStudio o acceder a ella mediante SSH para poder ejecutar directamente sobre la máquina mis modelos y mis notebooks además podría tener un, un, un clúster, que ahora mismo no tengo ninguno creado, pero podríamos tener un clúster, un clúster de inferencia o atachados clúster, como por ejemplo de Databricks dentro de nuestra solución y poder utilizarlos directamente desde los notebooks desde el desde el designer. Y aquí en Datastore son todos los Datastore que yo he registrado para utilizarlo y de los que salen nuestros datasets que hemos visto antes. Y esta parte de Data Labeling eh, os la cuento también porque es súper interesante, pero no tengo ninguna creada, que lo que nos permite es crear etiquetas para los datos y poder automatizarlos. Bueno, y ahora en la parte que yo creo que es súper interesante, que es la parte de Azure DevOps integrado con Azure Machine Learning Services, lo que nos va a permitir este eh, MLOps, pues es este mismo código que yo tengo aquí, lo puedo tener completamente integrado con nuestra herramienta de DevOps. Entonces, dentro de la herramienta de Azure DevOps, dentro de los repos, yo tendré mi árbol con todo mi código y por ejemplo aquí que tengo una parte del par de entrenamiento, tengo un código en Python y como podéis ver lo primero que estoy haciendo es llamar al SDK de Azure Machine Learning Services para que cualquier código que yo ejecute aquí, o sea, toda la información de los modelos y el entrenamiento que yo ejecute, Dentro de este código se va a registrar Dentro de la herramienta de Azure Machine Learning Services Y lo voy a poder tener gestionado y catalogado Completamente de manera automática Simplemente con introducir Pues ya veis aquí esto Con lo cual aquí estoy registrando Las métricas de lo, del, del test ¿vale? Toda la información del fichero Toda esta información y esto lo puedo ir utilizando En cada uno de los programas que yo estoy desarrollando Y lo único que tengo que hacer es configurar Directamente pues con la información que viene directamente de aquí de mi, de mi workspace de Azure Machine Learning Services Y voy a poder, como vais a poder ver aquí, crearme mi pipeline Que me va a permitir construir el modelo y desplegarlo dentro de una release Como podéis ver aquí Voy a construir... El artefacto que me va a ver, que es mi modelo, que una vez que esté testeado, como lo hemos hecho en el pipeline lo hemos testeado y lo hemos construido, me va a permitir desplegar un entorno de desarrollo que lo hemos desplegado en un contenedor ACI y mediante una aprobación voy a poder desplegarlo en un contenedor de AKS en un entorno de producción. Y con esto... Hemos eh, cerrado el círculo, hemos desplegado nuestro modelo para después, una vez desplegado el modelo, lo vamos a poder seguir y, y analizar monitorizándolo con Azure Machine Learning Services para, como hemos estado comentando antes, y permitidme que vuelva a la presentación para terminar como hemos empezado con esta imagen la imagen de todo el ciclo del Machine Learning en la que la preparación de los datos, la experimentación y el despliegue de los modelos hemos visto como combinando Azure Machine Learning Services y DevOps podemos dar una solución integrada a todo el ciclo de vida del Machine Learning y de esta manera combinando la parte de Alta warehouse, el Big Data y el Machine Learning hemos conseguido tener el cóctel perfecto para nuestras fiestas de datos. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Muchísimas gracias y ya sabéis, estamos aquí para lo que necesitéis.